Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, continuando en la reserva de Cuatro Colinas abatí un jabalí diamante en una zona de descanso, después me fui de caza nocturna y conseguí abatir un muflón diamante entre otras piezas y finalmente me dediqué a respawnear todos los ciervos rojos que había en la reserva hasta conseguir un diamante y sin más preámbulo comenzamos. Venimos desde la cantera de Colina Rota, vamos a mirar aquí la orilla del río. O por la parte de arriba... ...a ver si vemos alguna zona de descanso de algún animal... ...no vemos nada... ...mira, ahí tenemos jabalí ...una hembra... ...un machito nivel 2... ...un 5 media... ...un 5 media... ...vamos a ver si pasamos estos a gusto... ...si puedo hacer el lance... ...la verdad es que hacía tiempo que no... ...no cazaba un 5 media de jabalí... ...vamos a ver dónde estáis corazones... ...mira, ahí están acostaditos... ...la hembra... Mira, 5 se ha levantado. Se ha levantado y se ha vuelto a cortar. Se va a echar la siesta, pero nosotros le vamos a, a dar caza. Respiramos, apuntamos y disparamos. Madre mía. Ha caído muerto en el, en el instante. Disparamos al otro, al nivel 2 y se nos escapa la hembra. Ese también está muerto. Pues nada, vamos a, a recogerlo No vemos a la hembra corre por allí Así que no nos iremos a, a recoger estos animales Puesto que la hembra se nos ha escapado Venga, parrete, vamos a recogerlo Recargamos la munición Ahí viene trotando un ciervo A ver si puedo hacer el lance Va corriendo, va corriendo No, ya nada, se me ha ido ese, ese tiro A ver si lo puedo ver Mira, ahí va tranquilamente andando Le pegamos, vaya, le da, le da la columna No No, ese también he fallado Ha cruzado al otro lado También fallamos ese No sé qué me pasa hoy, que estoy estoy fallón Nada, y también Nada, no, no, no, le, no le hemos dado En fin, nos hemos quedado sin munición Vamos a ver si cae Le va bajando la, la vida Sí, está herido Pero nos va a penalizar se va hacia la zona donde estaban los los jabalíes y vemos ya si ya tiene el 0%, ese, ese animal ya ha caído. Pues nada, vamos a recoger estos bichos. Ya estamos llegando donde cayó el ciervo y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Yo creo que nos ha penalizado porque hemos fallado muchos tiros. Me he precipitado. También es por la, la lesión del hombro, que a veces me, me da tirones y, y pinchazos de dolor, pero bueno, no se excusa. Sí, efectivamente, le hemos dado la columna, un bronce, lo que era una plata, era un nivel 6, así que no se ha pensado Y vamos a, a recoger a los cochinetes que tenemos por aquí. Venga, parate, búscamelo, que esto está en aquel lado. Ya sale Terrete corriendo como una salvación Ya vemos el, el primer contorno del... De un animal creo que este es el, el nivel 2 que disparamos vamos a ver vemos aquí la sangre efectivamente la hembra una plata nivel 2 entonces se nos escapó el macho nivel 2 yo pensé que, que había sido al revés y vamos a coger al a nivel 5 a ver qué puntuación nos arroja vamos a ver un diamante 144 con 20 le hemos pillado dormidito escuchamos ahí bramar a un berrear a un, a un venado vamos a disecar a este este animal, vaya no puedo hacer una foto bien, está tumbado, no nos deja lo disecamos vamos a mirar a ver dónde suena aquello de allí, si lo vemos no sé si es una hembra o un macho vaya no, no lo veo por ahí, por aquel lado voy a llamarle con el reclamo no, con ese no, por Dios que me he equivocado, si este para los lobos. En fin, van a que está un poquito espeso hoy. Pues nada, no no lo vemos a ese animal, pues yo creo que nos vamos a, a ir a otro sitio. Voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Aquí abajo, en este laguito, en este arroyo que se nos mete para arriba, y continuamos. Vamos a buscar los muflones, estamos cazando de noche, esto es un abrevadero que tengo ya localizado. Mira, ahí tenemos un nivel 4, un nivel 3, otro nivel 4, un nivel 2, un nivel 3. Están bebiendo, lo que pasa es se nos oscurece, esa de noche. Vamos a ver si tenemos alguno, mira, ahí tenemos más animales, un nivel 1, un nivel 3... Un cinco media, un cinco media Tenemos ahí un 5,5, señores. Así que vamos a coger Nuestro rifle. Vamos a ver si lo localizo. Y disparamos. Madre mía, ese animal está muerto. Vamos a disparar a otros. A ver si podemos hacer otros lances. Salen corriendo. A ver si se nos para ahí un poquito. Venga. Otro que está batido y a ver estos que teníamos aquí abajo si nos han espantado puesto que había bastante distancia mira ahí vemos salen, salen corriendo su nivel 4 a ver si puedo hacer ese lance se viene hacia nosotros vaya ha sido submarino señores tenemos un muflón submarinista y ya no lo ya no lo vemos por pues nada así que vamos a, a recoger estos animales encendemos la, la linterna que si no no vamos a ver y ahora tenemos que rodear todo todo esto sabéis de cuenta qué cosa más curiosa ha pasado que se ha, se ha puesto a bucear el, el muflón desde luego eso lo tenía que corregir un poquito porque no es normal que un animal se nos meta debajo del agua es lógico que se meta el agua y circule con por el agua cuando me llega a la altura del pecho, etcétera pero bueno, en fin, cosas que pasan las cositas de la gente vaya, aquí no veo voy a cambiar el, el climático el de visión nocturna vamos a ver, mira, allí tenemos un nivel 3 y un nivel 4 así que voy a intentar hacer el lance vamos a ver, primero el 4 que tenemos allí A ver respiramos aquí 1, hemos fallado el tiro ese sí le hemos dado y los otros se nos han ido en fin, vamos a recoger, veis aquí lo, los bebederos que os decía y vamos a ver el mapa, vemos la presión ahí vamos a ver un poquito el mapa para que veáis la presión que tenemos ahí la cual está diferenciada, si os habéis dado cuenta, la que teníamos más clarita era cuando estábamos encima del trípode y la otra ha sido cuando hemos disparado desde abajo para que veáis la diferencia de, de cazar de un trípode, que la presión cinegética es prácticamente mínima y si cuando cazamos desde el suelo pues la mancha es mucho mayor. Nos vamos a dar la carrerita y vamos a, a recoger estos animales. Yo creo que ya estamos llegando al primero aquí que abatimos desde el suelo vamos a ver tiene que estar por aquí tenemos aquí el bebero si sí, mira aquí tenemos el sangrado y aquí tenemos nuestro muslón ah no mira este es el nivel 5 un diamante un diamante señores un diamante madre mía qué puntuación con 184,70 lo vamos a disecar y a recoger otras piezas Pues yo pensaba que este era el, el que habíamos disparado en el último lugar Así que Perrete vamos a decir que no nos busque más animales Porque cazar de noche, desde luego, nos complica localizar las piezas Aquí vemos un sangrado Así que no, yo creo que este nos va a penalizar Porque no hemos salvado en órgano y tal Vamos a ver, sale Perrete corriendo Le Hemos resaltado en los las huellas que vamos siguiendo Ahí escuchamos la llamada de ver que otro bufón Desde luego que nos pongan las horas de, de beber del bufón por la noche Nos complica un poquito la cosa Pero bueno, nos tenemos que adaptar a, a todas las circunstancias Ya lo tenemos aquí Efectivamente, un bronce Lo hemos aprendido porque hemos dado en el instantino ¿Y dónde estará el otro? A ver si lo localizo Vamos a ver Voy a ir otra vez a la tienda Vamos a ver Os voy a poner el mapa Para que veáis dónde ha sido Y yo creo que el otro no lo vamos a coger Os voy a poner donde están los, los hábitats De los muflones Aunque perdamos el otro ya lo encontraremos Para que veáis si en estas zonas Es donde podemos encontrar buzones de... Y ahora Nos vamos a dedicar a espanear Un poquito los cebos rojos Hasta que consigamos un diamante ...así podréis ver que cuanto más animales matéis... ...es más más fácil que se regeneren en un diamante... ...yo estoy buscando el nivel ...no sé si lo conseguiré o no... ...pero yo creo que tarde o temprano lo voy a conseguir... ...pues vamos a cazar a los a los ciervos... ...tenemos enfrente... ...hay un grupo de ciervos... ...vemos un nivel 7... ...así que vamos a hacer el lance... ...en esta vez ya me he cogido mi M1... ...he dejado el 308 para ir alternando las dos armas a ver cómo cuál es mejor ya vemos que ha caído y vamos a poner pues nada vamos a ver aquí ya tenemos nuestro animal tenemos un oro una cornamenta la verdad que muy bonita aceptable vamos a continuar yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido abatido vamos a irnos a la, hacia los bebederos que tenemos allá abajo a ver qué encontramos, tengo puesto las tiendas de campaña Y los trípodes para para hacer el lance Yo creo que este vídeo lo voy a tener que editar Porque si no va a ser muy largo Porque voy a estar dos horas cazando Y a ver qué, qué tal se nos Bueno, ya estamos aquí Escu Vemos allí una llamada de animales Vamos a mirar Por los prismáticos. No vemos ahí Mira, tenemos una hembra Y hemos descubierto otro ya que tenemos aquí ya cuatro o cinco verdaderos Vamos a mirar para un lado, mira ahí tenemos otro grupo, ahí vemos un macho, tenemos dos machos, uno nivel 7 por la cuerna y otro me parece que es un nivel 5 o 6. Nos subimos al trípode, vamos a ver, ya estamos aquí arriba, vamos a localizar los animales, tenemos una hembra delante. Pues me parece que la voy a sacrificar para poder hacer el lance y tenemos un, ah, un, nivel, un, 5, un nivel 4, yo pensaba que era más grande, no Tenemos un 7 y un nivel 4 Pues nada, la hembra va ir por delante Recargamos la munición Y vamos a hacer el lance Vemos que solamente hay esos machos Está buscando algunos más, pues mira Vamos primero a la hembra nos está estorbando porque no tenemos tiro, marcamos el nivel 4 la hembra ahora el nivel 7 y ahora vamos a por el 4 venga, yo creo que le... si, sí, están, están los tres muertos el nivel 4 sale corriendo un poquito, le hemos dado otra vez yo creo que lo habríamos dado en el estómago porque salía corriendo y vamos a, a por ello Vamos para allá, ya estamos aquí, tenemos otro oro, la verdad es que madre mía que cuerna, este ha sido un muy buen disparo, Qué cornamenta más equilibrada, me gusta, pero ya tengo muchas cuernas así que vamos a, a recoger los otros, aquí tenemos la hembra que no nos va a dar puntuación ninguna, puesto que las hembras de cierre no dan puntuación y vamos a, a buscar el otro, si sí, ha sido un impacto en órgano no vital pues no va, nos va a penalizar. Así que vamos a recogerlo. Venga, parete, búscamelo. Ya está aquí. Vamos a ver, efectivamente. Nada. Le dimos en los cuartos traseros y el otro fue el Pues continuamos con la caza. Os voy a poner el mapa y nos iremos seguramente a otro a otro sitio a ver qué encontramos. Tenemos ahí un bebedero. Ahí también tenemos bebedero. por pues ver. nos vamos a esta tienda de campaña. A ver qué, qué tal se da. La caza del ciego. Si encontramos algún animal interesante. Ya estamos en la tienda. Pues nos vamos a, a mirar por la orilla. Y nos iremos a, a los trípodes que tengo puestos por aquí. A ver qué, qué encontramos. No veo nada por esta orilla de aquí. Vamos a ver. Tenemos un bebedero ahí. Y otro bebedero ahí. Así que vamos a continuar por la orilla vamos a dar una carrerita vaya, tenemos lobos cerca tenemos lobos cerca así que vamos a tener cuidado no vamos a hacer mucho ruido aquí no vemos nada y tenemos el trípode allí tenemos los lobos por aquí no me gustan un pelo voy a coger el M1 Por si me tengo que defender No, se han ido, se han ido Ya han dejado de ir Así que vamos a continuar con, con la caza del ciervo Bueno, ya tenemos allí Más animales Mira, ahí tenemos dos A ver si los puedo ver Ya se han, nos han ido los, los lobos Mira Ahí tenemos un nivel 6 y un nivel 5. Hacemos un lance y disparamos al otro entre los árboles y la cierva. Y yo creo que también le he dado. Sí, le hemos dado a los dos. Pues nada, vamos a ir a, a recogerlo. Como decía muchas veces, los hábitats, la zona de beber, lo han hecho muy bien. Tenemos los animales reunidos. y sí, están los dos puestos. Tenemos los animales reunidos, así que solamente tenéis que visitar los hábitats cuando están viviendo y localizarlo la única pega que tenemos son los hábitats de, de jabalí y de y de muflón que son por la noche vamos a ver este es el que tenemos muerto de la primera misión que había ese animal no, no, no nos interesa vamos a, a recoger este tenemos una plata muy buen impacto y vamos a recoger el nivel 6 a ver si veo por aquí la sangre si le, hemos, si le hemos dado bien Y lo tenemos aquí Pues otra plata porque le dimos en el hígado Y el segundo tiro pues fallamos Para que veáis la, la presión cinegética como se marca No hemos disparado desde el trípode Por eso está más, más oscura Así que nos vamos a otro sitio Estoy el del trípode Voy a recargar la munición Que por allá adelante Tengo animales así que vamos a ver, mira, ahí tenemos un nivel 7 vamos a hacer ese lance venga se animal está dado. vamos a ver si tenemos algunos otro más por aquí no, no tenemos nada yo creo recordar que había uno antes por aquí había visto pero no, pero no. vamos a coger los prismáticos mira si sí, ahí lo tenemos ahí tenemos el otro nivel 7 que había visto antes Así que cogemos el M1, respiramos y disparamos. Ese animal está muerto. Pues no nos toca más que ir a recoger. Ves la presión cinergética? Que es muy poquita. Ya estamos aquí. Tenemos un oro. Un buen impacto en el pulmón. Una cuerna aceptable, muy bonita. Claro, cuando estamos acostumbrados a las cuernas de los diamantes, pues las cuernas de los oro nos parecen un poco pequeñas, pero de eso nada, son unas cuernas preciosas. Y vamos a recoger el otro, nos vamos a ir al puesto, porque si no, no, no podemos cruzar. Y desde el puesto bajaremos para abajo para, para recogerlo. A ver si se nos carga ya el puesto, llegamos, ya estamos aquí. Os voy a poner el mapa para que veáis la distancia que hay, muy poquito. Colocamos la, la marca y nos vamos a, a por él. Ahí ya tenemos que pasar por las viñas ya lo tenemos aquí y efectivamente un oro de cuerno más bonita, esta sí que es bonita la verdad, 18 puntas muy bonita, ya me gustaría aquí que en la mancha encontrame bichos así, así que lo, que lo guardamos, bueno le damos a aceptar, no lo voy a guardar ahí vemos otro que sale corriendo y nos viene para acá, un nivel 5 media vamos a ver disparamos ese animal, se baja ya está, ya está muerto, pues nada, vamos a a recogerlo. Y vamos a echar un poquito de, de repelente que se nos estaba acabando, se no había acabado ya. Y vamos a recoger este 5. O sea, yo cuando os digo que cuando estéis espaneando animales, matar toda la clase de, de animales que, que cogéis, en este caso en el ciervo todos los machos que veáis, las hembras no porque no dan puntuaciones y entonces ya el sistema pues se irá regenerando y tenemos la opción de, de que se regenere en diamante o en un gliguan que es lo que yo estoy buscando. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido y seguimos. Bueno, nos hemos ido a otro sitio, nos vamos a subir a, al trípode tengo puesto los tipos de control y tendría que poner más cuando ya comprenda todos los horarios mira ahí tenemos un nivel 5 media tenemos un 7 y del lado tenemos otro a ver, un 3 y otro 7 madre mía dos 7 ahí tenemos otro madre mía 3 nivel 7 no sé si voy a poder hacer todos los lances puesto que se van a experimentar vamos a marcar este y aquí el de allí a ver cómo lo hago pan piensa cómo lo vas a hacer bueno primero este uno ahora vamos a buscar al otro que está allá arriba vaya se me no se nos mueve no vamos a ver para que un poquito corazón a ver disparamos ese también le hemos dado. Y vamos a ver si puedo hacer el lance del otro que estaba allí. No, ya salí corriendo. Ese se me ha escapado. Lleva ese mucha suerte. Tres, tres, ah, mira, ya lo tenemos. Allí lo tenemos. Allí lo tenemos. Vamos a ver si puedo hacer el disparo. Venga. Pues yo creo que sí. Yo creo que los tres oros eh, están abatidos, ¿eh? Van a ser tres oros. Vemos que le baja la, la salud. Se mete en el agua. Y va a caer ya mismo. Ya ha caído. Pues nada, vamos a, a recogerlos. Tenemos el primero aquí. Un oro. La verdad es que la cuerda es muy bonita, muy parecida al, al anterior. Vamos a recoger el otro. Recargamos la, la munición. Nos vamos a dar una, una carrerita. Ya tenemos aquí el otro. Otro oro. También una cuerna un poquito más pareja de la derecha, pero muy bonita también. Y vamos a, a por el tercero, desde luego ha sido un, un lance bueno. Ya tenemos aquí el tercero y tenemos otro. Vamos a ver la cuerna que tiene. Una cuerna muy bonita. No es muy simétrica, pero es una, una cuerna muy bonita, para que veáis dónde ha sido batido. Ahí en la pradera del pintor vemos la, la presión cinegética un poquito más más clarita porque ha sido del el trípode y nos vamos a ir a otro sitio a ver dónde vamos a poder buscar. Venga, vámonos aquí que también hay abrevadero. de los... Ya llegamos, se nos carga, así que nos vamos a ir al trípode y a ver qué, qué encontramos desde aquí. nos subimos en el trípode os recomiendo que pongáis tiendas y trípode todas las que podáis vamos a ver, mira ahí tenemos un nivel 4 vamos a ver aquí enfrente y ahí tenemos un nivel de ciervos ahí tiene 5 media vamos a ver otro 5 si, 3 cinco sí, tres medias a ver si hubiera algún animal más grande pues nada, no hay animales grandes, Pues no nos tenemos que... Mira, ahí tenemos otro Un 6 Pues nada, yo creo que van a ser platas Por las puntuaciones que estoy viendo Y a ver cómo cómo Hacemos este lado. Venga, primero vamos a ver estos tres que están aquí A ver si puedo abatir un par de ellos Calibramos la distancia Apuntamos y... 1 2 y tres A ver Vaya, ah, ese le da en el culo Ese le da en el culo Vamos a ver si puedo hacer aquí el lance de allí Respiramos bien y Disparamos Si le hemos dado, recargamos Y a ver si puedo hacer el lance de, del nivel 6 Que teníamos allí también Vamos a ver, allí lo tenemos Respiramos y Vale ese animal también está muerto. Pues nada, vamos a, a recoger los animales. Que si no me equivoco, son 4 o 5. Ya vemos cómo ha, cómo ha caído allí. Nos bajamos del tipo y ya por ellos. Venga. Os voy a poner también el mapa para que veáis cómo la presión que tenemos. Y vamos a recogerlo. Ya tenemos aquí el nivel 6. Vamos a ver. Una plata. Lo decía yo por la, por la puntuación máxima que tenía Y vamos a recoger aquellos que tenemos allí Creo que tengo tres Y uno herido Otra plata Vamos a ver El siguiente Lo tenemos allí Aquí hay tres muertos Y uno que le dimos en el culo Que se ha ido a, a hacer puñetas Ahí tenemos otra plata Las ciervas las que estaban por aquí Salen huyendo Tenemos el otro Un bronce Le hemos dado mal Le hemos dado en el estómago y vamos a recoger el otro y otra plata pues de luego no, no está mal noche. vamos a ver lo que tenemos allá abajo a ver si lo localizamos no, bueno vamos a ir a, a otro sitio a ver dónde nos vamos a ir ahora vamos a ver, yo creo que por aquí a ver. tenemos aquí más hábitat Vamos a ver dónde nos vamos, pues sí, nos vamos al agua, Javier, a ver qué tenemos. Le damos a ir a la tienda de campaña, viaja rápido, nos sale el puente que me no recuerda a la puente de Alcántara, aunque no es parecido, pero no sé por qué me recuerda este puente al de, de, de Alcántara. Y bueno, llegamos a, a la tienda de campaña y miraremos lo que tenemos por, por la orilla vamos a ver, escuchamos allí una llamada no sé de qué será vamos a mira. ahí tenemos un ciervo tenemos dos, dos venados allí pues nos subiremos al trípode para hacer menor, menor presión, miramos por si acaso puesto que tenemos también aquí otro hábitat subimos al trípode miramos por esta orilla no tenemos nada, aquello ya está muy lejos no, no nos llega ya con 400 y pico sí ya, ya, ya podemos ver aquí Mira, tenemos ahí uno Un nivel 5 Pues nada, el 5 y el nivel 6 Que estaban allí, me parece que eran 5 y 6, vamos a ver si puedo hacer El lance doble Mira, ahí tenemos primero uno Otro bebedero descubierto Uno Y dos Uy, ese yo creo que le da la pata Ese creo que le da la pata pero bueno, a ver si puedo darle otra vez. No, el 6 sí ha caído. Y el 5. Cinco... Sí, ahora le he dado. Pero ese no va a tener En fin, no pasa nada. Lo que interesa es matar cuantos más ciervos haya. Para que se respale en diamante o en el griwa. Bueno, ya hemos llegado aquí. Le tenemos la parte que, que busque. Ya sale como una exhalación. Va a buscar la sangre. Mira, ahí vemos a las ciervas, vemos ahí el sangrado del 6, y aquí tenemos el 6, que nos va a dar una plata seguramente. Una plata efectivamente, le hemos, le hemos impactado muy bien y vamos a, a recoger el otro que yo no creo que le dimos más. ahí está también. El, el más grande, mira, me parece que se ha, se ha quedado la cierva como bugueada. Hay en esto que no puedo subir esa lomilla. Vamos a ver. Ah, pues era un 7, era un 7, efectivamente. Yo pensaba que era que era un 6. Pues nada, un orito para la buchaca. Y os voy a poner el mapa. Vaya, me, me he equivocado a la hora de, de editar y he borrado porque estaba en, en el río central. Ha sido un fallo. Bueno, nos vamos a, nos vamos a. Es lo que pasa que cuando tienes casi 3 horas de, de vídeo y te pones a editar. Nos ocurre lo que nos ocurre bueno llegamos aquí vamos a otro a otro trípode hemos visto que allí había unas, unos cuantos animales subimos al trípode y a ver qué nos encontramos en aquel rebaño es una lástima vamos a ver que hayamos perdido muchos lances y ahí tenemos un nivel 5 media ahí tenemos otro 5 media a ver si puedo hacer el lance a los dos vamos a ver apuntamos y disparamos a uno vamos a ver este de aquí si nos ha espantado si se ha espantado mira lleva a ver si se calma un poquito a ver. y disparamos si sí le hemos dado bien yo creo que si sí le hemos dado bien le baja 50 si ese animal está muerto 25, pues nada, nos vamos a bajar del trípode y vamos a, a recogerlos. Vamos para allá. Recargamos y a recoger Tenemos aquí el sangrado del primero. Vamos a ver. Va a ser una platita, tiene un sangrado muy bonito. Ha pegado una, una buena carrera. Y nosotros también ya perrete lo encuentra vamos a ver pues, efectivamente una plata y vamos a ver si, si podemos ir a por el otro lo recogimos también el otro nivel 5 pero ahí tenemos un nivel 6 y una llamada de una hembra me parece por el sonido a ver si la veo si sí, son son hembras ahí hay un nivel 4 y tenemos allí el nivel 6 así que vamos a terminar este vídeo que estoy editando eh, tiene a más de 100 animales abatidos le hemos dado a ese lo que pasa que solamente os he puesto, os he puesto una, una muestra ya sale el nivel 4 corriendo no, no podemos tener. he puesto una muestra como he dicho antes porque tenía más de más de tres horas de, de vídeo consecutiva y va a ser mucho ahí vemos otra vez se ha quedado bebiendo eh, bueno, ya está a 50% por los dos tiros. Ahora sí está muerto. Se mete en el agua, sale, sigue corriendo. Vemos que le va bajando. Se nos mete ahí entre los árboles, pero ese animal ya está prácticamente muerto. Ya está muerto. Lo tenemos al 0% ya está muerto. El primero le dimos, no le dimos bien. El animal se volvió a beber, se quedó a 50%. Pues nada, vamos a recogerlo. ...a ver qué tenemos aquí... ...pues una, una platita... ...no, un bronce, mira, le hemos dado mal... ...el primero lo dimos en la, en la vértebra y el segundo en carne... ...pues nada, seguimos cazando... ...pongo el mapa y seguimos cazando... ...nos vamos a acercar a un bebedero que tenemos allá abajo... ...vamos a ir mirando, mira, ya vemos allí los animales... ¡No, ...un legendario, un legendario, un legendario... ...vamos a acercarnos hasta la orilla... ...que tenemos tiempo y distancia de sobra... ...para hacer el lance... Y así cogemos los 150 metros, que es la distancia óptima, o por lo menos yo lo que más más cómodo me encuentro. Incluso a 300 no me importa, pero me tengo que tumbar. Vamos a ver si hay algún otro macho por ahí. Tenemos solamente, de momento hemos visto las hembras y el legendario. Vamos a caminar un poquito, puesto que el aire no nos estorba. Hasta aquí está el arbolito este, y desde la orilla vamos a, a intentar hacer el lance desde luego que, que respanear los animales funciona ¿eh? llevo abatidos más de unos, unos 40 o 50 ciervos entre ayer y hoy y, y esto es algo algo maravilloso vamos a ver lo tenemos ahí está muy bien encarado cogemos el M1 mira, tenemos otro me un nivel 5 media a ver si puedo hacer lanzar los dos respiramos disparamos ese animal ha muerto y disparamos al otro vamos a ver el tiro madre mía cómo le hemos dado así que salen los dos corriendo pero ya vemos que le va bajando la esta ya está 0% y ese animal ha caído pues nada tenemos un un legendario y un nivel 5 vemos la presión cinegética y solamente nos queda ir a por él vamos para allá cogemos nuestros prismáticos y nos pegamos la, la carrerita como os he comentado antes os recomiendo que respaneéis todos los animales no os preocupéis si no encontráis un diamante porque a tarde o temprano lo vais a encontrar cuanto más animales matéis lo vais a encontrar luego cuando recoja esto pondré en el códex las últimas piezas casadas para que veáis aunque solamente salen las últimas 20 pero vais a ver que todos son ciervos rojos. Y es la forma de respanear y que se nos regenere en diamante. Y en mi caso a ver si puedo encontrar el, el Griguan. Vemos la cierva corriendo ahí. Ahí escuchamos una llamada. nada es un animal pequeñito. Será un nivel 5, un 4. Pero en fin, vamos a recoger a nuestro legendario. Y a ver qué puntuación nos tiene. Mira, aquí tenemos la sangre... Le decimos a perrete que, que lo busque. Ya sale perrete corriendo. Vemos ahí ya el animal. Y vamos a, a recogerlo. Escuchamos otra hembra que había cerca. Vamos a ver. Vamos a sentar al perrete que quiero hacer una foto. Ya se nos ha sentado el perrete. A ver desde aquí, desde este ángulo y lo utilizo para el vídeo bien, una foto preciosa así que vamos a ver qué, qué puntuación tiene un diamante 267,50 le hemos dado en el pulmón vamos a ver cua, 44 puntas está muy bien y vamos a recuperar al, al otro nivel 5 venga perrete, búscamelo búscamelo ya sale perrete corriendo yo creo que no le dimos muy bien. Vamos a ver la sangre. Que sí, efectivamente es un grado pequeño. No no le hemos dado en, en órgano vital, creo. Así que seguramente nos va a dar un bronce. Porque tenía pinta de ser una platilla. Y nos va a dar un bronce. Ya lo tenemos aquí. Efectivamente, hemos dado la vértebra. Un bronce nos ha penalizado. Vamos a ver si vemos allí. Mira, ahí tenemos un... Un mufroncillo y la cierva, que nos ha hecho la llamada de advertencia. A ver que tenemos ahí otra cierva, el mufrón está muy largo y las cierva no. No voy a hacer la otra cierva, os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Y ahora, como os he dicho, os voy a poner el códex. Vamos a perfil de caza, últimas piezas cazadas y veis las últimas que salen. Solo salen la, las últimas 20. Han sido todo ciervo. Ciervo rojo, con lo que hemos conseguido que se respanee en un diamante. A ver si la próxima se puede respanear en un Greek One y os puedo compartir el lance con vosotros. Yo creo que eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!